tiene la posibilidad de intentar una maniobra. Eh, por suerte pudimos resolver todos los, todos los relanzamientos a nuestro favor. Cuando nos tocó por afuera pudimos superar el que venía por dentro y cuando nos tocó relanzar por dentro también pudimos defender la posición. Así que, bueno, son, son esas maniobras que a veces se complican. Eh, gracias a Dios no, no tuve esa, esa desgracia por ahí de, de perder un puesto en, en, en relanzamientos. Y después con un ritmo bueno, creo que, que éramos com competitivos, veníamos muy ahí con con Catalán, con Mangoni, eh, lejos por ahí del potencial de las Doge. es un poquito un pasito atrás de Ciantini y de Santero, pero para estar ahí. Así que, nada, como digo, una gran tarea está. Allí está el testimonio de Mauricio Lambiri.